Hola, hola, hola. Hoy les enseñaré como tener un servidor sin 100% gratis y 100% legal. Este es mi primer método. tengo otro método, pero para el siguiente video. Como verán, yo estoy entrando en un servidor Big de Jbrac. Y como ven, como ven, como ven? ven que sí funciona. Ahí me sale, pero ahorita no quiero jugar porque ya está en mi país. Así que vamos al siguiente. El siguiente es sugerencia server Big. Ahí puedes sugerir el server Big que yo quiera que, po que ponga en server Bigs. Por ejemplo, yo pe, quiero un server de Murder Mystery 2, por ejemplo. Yo te respondo. Ok, o toma rey y el link del server. Beep, te pasa ahí por ahí te paso, te puedo pasar el server VIP o te puede pasar o un admin, te puede pasar también. Y el siguiente es pasa el server VIP que entre, entre causas, entre amigos, entre usuarios de, de el disco te pueden pasar server VIP también. Beep, por ejemplo, aquí está tal vez de Murder Mystery y te voy a responder obviamente obviamente que sí pasan tu mamá este, este es mío pero te comparto te lo comparto ahí está ahí te ahí te pasa el cerebic. así de fácil sí o sí se te no del juego que tú quieras así que nada más nada más que decir me despido